En Lavapiés, la policía se está volcando en un distrito maltratado, ya lo hemos visto esta mañana, hay muchas patrullas, y no solo a pie o en coche, también a caballo, en bici, de paisano y con perros. Esto es todos los días, ver aquí tanta policía. Diariamente, mañana, Diariamente. tarde y noche. La policía montada de lavapiés Dicen que desde arriba se otea mejor el horizonte de la delincuencia Vas en una situación bastante elevada El delincuente te ve desde bastante lejos y Simplemente con la presencia Pues ya eludes cualquier tipo de actividad delictiva Pero se escapan ¿Quién se escapa? 50, ¿eh? Mucha precaución con ellos aquí en las zonas estas, porque... ¿Qué se ve desde aquí arriba en Lavapiés? Ah, bueno, yo qué sé, yo estoy viendo ahora mismo todo, toda la gente que se mueve, lo que está haciendo uno, lo que está haciendo otro, lo que más o menos lleva en la mano, lo que no lleva, en fin. Lavapiés está literalmente tomado por la policía. En el ayuntamiento aseguran que es por la seguridad de los vecinos. No tiene por qué. Sí, sí, sí. De que los monten policías, ¿qué le parece? En fin. Bueno, este lavapiés no está nada mal.